¿Qué tal, bienvenidos a un nuevo video? ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de hoy mayo se nos tocó ir a la playa. <ríe> un poco tratando de hacer yoga Mario sí. y yo descargué unas unas imágenes de Google Maps de Google Maps de Google a ver si podemos intentar hacer yoga ah, porque yo nunca en mi vida he hecho yoga yo tampoco Mario mucho menos bueno, primera ser. posición Mario primera po de vamos, yoga. vamos a empezar con la más fácil no piensen de que es como a ni nada no, de eso ¿sabes es porque? Posición de yoga, mario. y va a ser posiciones en pareja como somos y paul pareja exacto pues. vale, varios nos han preguntado si somos pareja ¿eh? Ajá, pero no somos una pareja pero de hermanos mario yo pienso que vamos a iniciar con la primera, ajá. la más fácil. Ahí va, mira, esa. Nah, esa está muy fácil, Mario. Pero vamos a empezar de poco a poco. Primero esa. Muéstrate bien. Es así, así, así con este. Así, así, ajá. Así, mira, ah, está fácil, esa. El cuatro. Así. Listo esa, esa sí la cumplimos con esa Esta estuvo demasiado fácil Mario vamos, vale. vamos con esta, les voy a aventar esta también vamos, Esta Esta está difícil Mario Vamos a ver si podemos Todos, Paul. Fíjate, no, te... no tenemos tanta flexibilidad. Eso es tan fácil. Mario, me imagino a las demás personas en la playa como diciendo y estos es locos que están haciendo. Vamos a subir de nivel, Paul, eh. Esta. Ah, Ahí les voy a dejar la imagen. Vamos a hacer. ¿Qué? esta Yo digo que tú abajo yo abajo, Mario. No abajo, güey. Yo abajo, porque no me va a poder Mario. Es la gartija, Paul. Y yo arriba la gartija. Si no te aguanto me voy a dejar caer Mario. Dale, dale, Paul, dale. La guardia. No, de los pies. <risa> fue fuerte los brazos, Paul. fue fuerte ¿Sí? los brazos. Dale, me voy a captar. ¡Ah, bien! ¿Eh? Ahí, foto, captura para que... así. <risa> oh, <risa> vamos tres, Paul. Vamos no, tres, bien, tres bien, tres bien. No puedes, estás fuerte, Paul. Quería hacer una? Una lagartija, pero no pude con el que fue de sí, para que, que nos vean como la imagen. Venganse, vénganse, estoy una posición de yoga. vengan a ver. Una posición de yoga. Una posición de yoga, van a hacer. No no, ahí mal, va a revés, no te va, Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, yo, ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a a ver. A ver, a ver, a a ver, la la inversa. No, no, sí, eso es ¡Ah! Le salió perfecto. Toma una foto. ya. Listo, listo ya. Ya. nosotros? puedes o no? No puede, no puedes, ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se puede? Dice ¿Sí puede. Dice sí Ah wey! ¿Sí ¿Cómo ahora, wey? la mano? se puede! sí, ¿Sí se puede ahí ¿Sí? está, ahí está! ¡No, estira bien los pies, ¿no? ¡Ay, no! ¿Verdad? Sí se pudo sí se pudo we. Pues ahí en la cámara, díganos de dónde vienen. ¿De Tapalpa ¿De Tapalpa ¿De Tapalpa Si pudimos, ¿les gustó Vallarta ¿Le o no? Sí, claro. Muy bonito. ¿Sí? bonito, muy bonito. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Apenas van a Están empezando las vacaciones Sí, sí. Qué bueno. Y pues bueno, ahí un saludo que quieran mandar. Saludos para mí. Seguimos también, pues aquí andamos de, de, de, de, de, de, de Tapalpa. Y pues bueno, Paul, como vieron aquí, unos turistas de aquí de, de Tapalpa, son, son vecinos, son vecinos, son de Jalisco, Jalisco. Nunca había escuchado, eh, Mario, ese lugar, pero qué chido que estén aquí. Y pues miren, participaron aquí con nosotros. También lo intentaron al igual que nosotros, no les dio pena, Mario. Vamos a continuar con, nuestro, con nuestra rutina. Así que a relajarnos, Mario. El modo Superman, va a ser el modo Superman. Sería. Espérame. Ay oh, no, me voy a caer. No. Estás muy arriba, Mario. Ah, espírate, No, espírate. Para adelante, para adelante, para adelante. Más, más, más, más. Yo te agarro, yo te agarro. Vas adelante. No. Abdomen, abdomen. Para adelante. No te suelto. No te suelto. Confía en mí. Confía en mí. Uh. No, no pude no, Creo que sí, sí está difícil. Mario no pudo con el abdomen y yo no pude con su peso. <risa> Definitivamente fue Ahí fue sí fue un pe incompeto. Ya fallamos, ¿no? sí, Ahí sí lo pudimos, Mario. Fíjate que sí se cansa uno, eh. Se cansa bastante. Según es relajante, Mario, pero mil respetos para los que de veras hacen yoga profesionalmente. Mario. Mira, vamos a hacer esta. Ya vamos a subir el nivel. Está bien. Ahí les voy a poner cuáles vamos a comer. Exacto. Rápido Mario es ¿Sí, así, más inclinado, favor, más para arriba Si ¿Sí, podemos o no No sé mira Miren mi brazo Se entiende lo más <risa> Según yo estaban ya bien inclinado Me a tragar tierra no. pobre. La siguiente posición, esa estuvo difícil Mario vamos, no, no lo cumplimos de ese oficio no, creo que no Ahí, va, tipo, ahí, vamos, ahí vamos a ver bueno, la idea. expectativa y la realidad Vamos a darle, tú eres sentado Yo sentado, okay, yo para cojo que las fáciles ah, para para Yo no creo que pueda hacer lo difícil Está bien, vamos a hacer esa Voy a hacer y tú vas a levantar los pies, las manos ¿eh? No, no, güey. Güey, ¿cómo, cómo le vas a tener? Tienes que levantarte sentado, por lo cuando... Es que me empujó me para atrás como cama. Agárrame los pies. No. Güey, no. Así no. ¿Te vas a levantar con mi peso? ¡Ay, no! ¡No! Vale, no nos no, no debe de vencer esa. No, sí debemos de lograrlo. Ni siquiera mal hecha, pero lograrlo, madre. Exacto. Ah, oh, no, como me la cola. Ah, así. No, súbete, súbete. Oh, mi... <risa> <risa> Poquito más si lo logramos, madre. Solo faltó que se subiera mis pies si sí canso de hacer yoga, eh. yo pensaba que no. Hay mi respeto para los que hacen yoga. Sí, lo vamos a lograr, Paul. ¿Tú los pies más alto? <risa> ¿Qué <fue>? ¿Qué? No, <risa> no pues. Uh. Uh. De plano eso sí ya lo pudimos. Ya, mejor así la dejamos. Mario, Mario estaba haciendo posiciones de lucha libre, no manches, Mario. Creo que les fallamos en esta, Mario. Va a ser la última. Ah, exacto, yo sentado, Mario. Esta estuvo. va a ser la última y ahí se lo vamos a dejar. Sí, exacto. Y si ustedes gustan, ahí practiquenlo también en su casa, Mario. Tienes que agarrar aquí de la cintura. Tú debes subir aquí, ¿eh? Ajá. Súbete. ¿Cuánto pasa? No. <risa> No Una Subete el otro El otro súbete No No, no. Sí, no es trampo No seas... No seas... Última oportunidad Si no ya la damos por allá más. Por, por vencida sí. ya Subete Súbete, sí, no, súbete, yo te digo que sigue. Yo te digo Un poquito más. Así es. Ya okay. te lastira, ya que te se tenga arriba. ¿No te lastimos? No, no, okay, no. Ok, okay <risa> pues no, no, no sí, que darle. No no, no, no se puede. Ya me quedo. La perdido, una, ¿no? más, una más. ¿Una más? Okay. No se puede. Hace rato nos mantuvimos. Agárrate así. No, no, no, puedo. No puedo, de plano no puedo. Le da miedo, ¿verdad? ¿no? Ah, sí, A ver, yo adelante. Dale, súbete, súbete, súbete, súbete. Una. Una. Me agarras. No, no, no, te no, no, no, te no, no, no, se puede, no, no, se puede. Dale. no, no, no, no, <risa> Ay, muere, <pobre>. yes. <risa> ya vi que soy muy malo para el yoga. Creo que no lo hacemos para el yoga, Mario. Bueno, Efectivamente estamos cerrados. Y pues bueno, pues espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos en Instagram porque va a parar por aquí. Exacto, y también vayan a seguirnos a Facebook que ahí estaremos subiendo videos. Y sí, porque ya queremos llegar a 10.000, Ya Vámonos. Apóyennos sí. y pues like y suscríbanse. Y que el yoga sí cansa, Y mi respeto para todos que hacen yoga. Sí, la neta sí, yo no y sé pues cómo Y bueno, give me no, hasta el siguiente video. ¡Bruah!